Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Les saluda José Juan Cañón Díaz y estamos de regreso con ustedes para anunciar otro sorteo de tarde de Lotería Electrónica para hoy jueves 11 de mayo.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 Mientras que el otro cash también está en los millones. Cuenta con el gran acumulado de 2.550.000 dólares para mañana viernes. Y la doble revancha te espera con 160.000 dólares. Juega que tu vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando, como tú querías la revancha no te... Sabes que puedes ver nuestros sorteos en directo desde cualquier lugar con tu dispositivo inteligente por nuestra página en Facebook Lotería Electrónica. Ya lo sabes, búscanos y regálanos un like. Y ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde con el Wild Ball. ¡Adelante! Y el número ganador del Wild Ball en la tarde de hoy es el cero. ¡El cero! Nos movemos para el sorteo del Pegados. Boleto hermano y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 3, el 3. Segundo número. Es el 2. El 2. El número ganador en el Pega 2 es el 3-2-32. el 32. Continuamos con el sorteo del. Pega 3, mucha suerte mi gente y nos preparamos para recibir el primer número. Es el 0, el 0, segundo número. Es el 6, el 6, tercer número. Es el 8, el 8. El número ganador en el Pega 3 es el 0, 6, 8, el 0, 68. Finalizamos con el sorteo del pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico y recibimos rapidito el primer número que es el 0, el 0, segundo número es el 2. El 2, tercer número que es el 8. El 8, último número en pega 4 es el 5. El 5. El número ganador en el PEGA 4 es el 0285, el 0285. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta tarde. Recuerda visitar nuestra página oficial loterías de Puerto loteriasdepuertorico.pr.gov. Regresamos a las 9 de la noche con tus sorteos nocturnos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Domingo 21 de mayo a las 3 y 30 de la tarde. Llevaba tiempo deseando que, que pasara un concurso de composición. Repasa lo mejor de la primera competencia de composición musical de Alegro 91.3 FM de camino a la final. La impresión, el sentimiento, lo, eh, lo que sientes, la vibración de la música. Y a las 7 y 30 de la noche, celebra el talento y conoce a los ganadores del Puerto Rico Classical Music Initiative. Por WIPR y PRTV+. Aquí estamos, es presentado por Mirta de Perales.